la El Esto es la dama, hermano. Mira lo que tengo. cerca, gallo loco. En memoria de todos los ángeles del cielo, si el cerebro es lo que manda y el talento el que controla. It's a Quieres escuchar verdades que nunca dijeron Yo soy el mismo en este mundo y tanto que jodieron Recuerdo tanto cuando todo era tan perfecto Y yo escribía mis canciones en mi habitación El tiempo y sus razones amortaron su talento Y dos personas caminando en un mismo yo Y yo encerrado preguntando ¿Cuándo, cuándo es el momento Y ellos saben que el calibre ya tiene mi don Son golpes de mi mente que me hace volver al juego Yo soy el único real que aquí no tiene miedo Desmonto en las copetas encerrado y en mis metas. Recuerdo de papá se convierte en el receta Mira el tiempo en su salida y asomir cosas colvido Ahora tengo mi camino Soy el único que escribo Mira el tiempo su salida Y asomir cosas colvido Ahora tengo mi camino Soy el único que escribo Mira el tiempo su salida Y asomir cosas colvido Ahora tengo mi camino, soy el único que escribo Mira el tiempo su salida Y asomir cosas colvido Ahora tengo mi camino, soy el único que escribo, único que escribo. Tú no puedes contra mí, dime que entienden fin, Gente de mi barrio hermano, puertas que yo pueda abrir, tú no puedes contra mí Tú no puedes, tú no puedes contra mí, tú no, pues no puedes contra mí. Dime que entiende oh. su fin, gente de mi barrio, hermano, puertas que yo pueda abrir. Tú no puedes contra mí, tú no, pues no puedes contra mí. No, y sí, es verdad, es que es verdad que estoy tú solo, patrón. Que me está apoyando al final esto. Sí, y yo solo, ¿sabe por qué me tenga que dar la opinión? El apoyo de un nota de alguien. Pues, sí, bueno, que, la cerveza me ¿verdad? Es verdad que el Hardrip Consiguió ya el disco y ahora ya voy a ser creyente y es que el Harry es que así.